cuando yo entré al, al colegio, yo ya sabía ah, no, no, qué carrera sí. que carrera que En este video te enseñaremos algunas experiencias hablando de del sexto semestre para elegir su carrera. Acompáñanos. Mi experiencia fue que en primer semestre tenía como que esa idea de estudiar Administración de Empresas, incluso me metí en una carrera. Pero después del todo no me gustó, entonces investigué algunas otras, como fue Relaciones Internacionales, busqué en Fresacatlan que el plan es más práctico y me gustó mucho más. Me di cuenta que a las artes era lo que me quería dedicar. Y pues al final me decidí por letras inglesas. Y quería estudiar diseño gráfico. Y hasta el quinto fue cuando metí expresión gráfica y me di cuenta de que era lo que yo quería. Yo, escúchame, y Al principio quería medicina, pero no sé, siento que está muy demandada. Entonces hace como un año cambié de idea y ahora quiero correr. Yo quería estudiar pues, una carrera como de matemáticas, sí, pero conforme pasó el tiempo pues me di cuenta que tenía muchas habilidades tal vez en, pues, en la lectura, en los idiomas, en la comunicación. Entonces tal vez siempre en el fondo de mí, en mi corazón, <ríe> yo quería estudiar comunicación. Y ahora pues en la elección de carreras, pues va a ser una de mis primeras opciones. Quería una carrera que tuviera que ver con arte y quería diseño gráfico, pero luego me di cuenta que no era tan buena en esa área, así que me di cuenta de que es una persona que habla mucho y me decidí por periodismo. Cuando yo entré al, al colegio, yo ya sabía qué carrera quería estudiar. La carrera que yo quería, quiero estudiar es ingeniería en alimentos. Yo escogí mi carrera gracias a que mi papá es ingeniero industrial y trabaja en una empresa de fragancias y sabores. Un día me llevó varias revistas y artículos y me llamó la atención lo que hacía un saborista. Y fue cuando le pregunté, ¿cómo le hago para hacer esto? no, Él me dijo que era, tenía que estudiar Ingeniería en Alimentos y desde ahí me, me decidí por esa carrera. Compañeros de la elección de tu carrera es una de las decisiones más importantes que vas a tomar en su CH. No dejes que tus amigos ni tus familiares influyan en tu decisión. Tómala en base a tus gustos y a todas las habilidades que tú tienes. Piensa los dos veces antes de elegir una carrera.